Juan de Dios Ortega asegura que debido a la dejadez de las autoridades del gobierno, la huelga pautada para el 24 de abril en esta ciudad de San Francisco de Macorís va. Reiteramos, pese a los encuentros que hemos realizado, independientemente de eso, nosotros, como no hemos llegado a conclusiones concretas y claras y precisas, todavía mantenemos esa convocatoria a huelga. Nosotros esperamos que en el día de hoy las autoridades de nuevo eh, Se interesen por una nueva reunión Para ver la posibilidad si se llega a acuerdo Pero hasta ahora tenemos todo montado Y tenemos el ánimo de mantener esa convocatoria a huelga Para el próximo martes de 24 horas Entiéndase, de 6 de la mañana, martes 24, a 6 de de la mañana del miércoles 25. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.